No destila el odio continuo de Jorge Real, llamativa decisión de América Televisión en el regreso de Pallares. Desde el lunes de la semana pasada que Moria Kazan está al mando de intrusos, ya que Jorge Real sigue ausente del programa. Y al parecer, a América Televisión le sirve el papel de la diva en el programa de espectáculos porque,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 Sin embargo, no fue él el que tuvo la conducción del ciclo, sino que fue Moria Kazan la encargada de dirigir y darle ritmo al ciclo en el que este martes habló, entre otras cosas, del audio de Nicole Neumann y de la reacción de Mika Viciconte. En las redes sociales, desde la cuenta oficial del programa impusieron el astag almohadilla en trusos con Moria. Y en varias oportunidades, la etiqueta se convirtió en trending topic, temas del momento o más populares. Bien por Moria Kazan, levanta todo programa en el cual participa. Sin real, miro intrusos, confesó un usuario en Twitter. Otro gran mediodía para almohadilla en truzos con Moria con picos arriba. Dos 2 do en la franja, comentó otro usuario en la red social. La Parodi, gerente de programación, ya tiene pensado qué hacer con huevito le van a seguir manteniendo. ¿Mientras jode en Twitter? Disparó otro. Almohadilla en trusos con Moria vale la pena. No destila el odio continuo de Jorge Real, comparó otro. ¿Volverá pronto Jorge Real a la pantalla de América Televisión? Un periodista viralizó un video de Sol Pérez y Ricardo Centurión. Lo que se venía sospechando desde ya hace algunos días comienza a ganar fuerza. Es que un periodista dio a conocer un video en donde se ve a Sol Pérez con el futbolista Ricardo Centurión. Mira el clip al final de la nota. Curiosamente, ayer en el debut de Los Especialistas del Show, el programa conducido por Marcelo Polino y Mary del Cerro por el 13%, Marcelo Tinelli incomodó a Sol Pérez por el rumor que se corre en torno a la relación sentimental que la chica del clima que estará muy pronto en el Bailando por un sueño está encarando con Ricardo Centurión. Ayer, Marcelo Tinelli, invitado en el programa que produce la Fia su nueva productora puso en apuros a la chica del clima. ¿Le puedo decir algo? Le quedaba bárbara la gorra de centurión, disparó Marcelo Tinelli en relación con el rumor que indica que la rubia estaría teniendo algún tipo de relación romántica con el exjugador de Boca Juniors. Sorprendida por el comentario del conductor y empresario, Sol pareció bloqueada y se le dibujó una sonrisa. ¡Qué maldad!, atinó a decir. Y ahora, se complicará aún más a la hora de encarar el tema, ya que en las últimas horas se viralizó un video, publicado por el periodista Leo Arias durante la madrugada de este martes. El clip tiene 15 segundos y se los ve a ambos, juntos, en un boliche de la zona de Palermo. Ella aparece con un trago mientras que él, parado a su lado, y charlando. La única que. Nicolás Cabré habló de la China Suárez y de la hija que tienen en común. Nicolás Cabré se hizo famoso siendo, prácticamente, un niño, cuando integraba uno de los primeros programas infantiles de Flavia Palmieri y pronto demostró que tenía todo lo necesario para triunfar en cine, teatro y televisión. De hecho, en una carrera muy rápida para alguien tan pero tan joven, no se privó de nada, ni de trabajar con primerísimas figuras ni de tener mega éxitos en la pantalla de Canal 13, donde Adrián Suárez le dio muchísimas oportunidades. Sin embargo, más allá de lo material, el joven no pierde de vista lo que realmente importa, por eso festejó junto a Eugenia Lachina Suárez. El cumpleaños de la hija que tuvieron, la encantadora Rufina. El actor habló con el cronista de Los Ángeles de la Mañana y fue contundente, feliz, festejando con mi hija, con los compañeritos de colegio, bien, feliz. cuando tenés un hijo te cambia todo, la perspectiva pasa a ser otra, dejas de ser el ombligo del mundo. Hay alguien que es muchísimo más importante que vos et la única que tiene que estar bien es Rufi, et la prioridad es y su bienestar. Por su parte, Benjamín Vicuña, actual pareja de la China Cotó, así tiene que ser.